Poesía macabélica. Missy Missy Boy. Valió la pena liberarte, vale la pena el llamarte o no juzgarte. Muy pronto para aceptarte, muy pronto para explicarte. No sabes el motivo ni lo que vivo. Si motivo ya no se lo doy porque ya no estás conmigo Soy un esclavo, soy un ser vivo Que se volvió adicto a estar contigo Mira todo lo que he luchado, mira mi recorrido Si el amor no es mi destino Si dado recibir cariño ya no va conmigo Solo me quedo en el olvido Dime si fue un fallo o un castigo Vuelvo y vuelo y sueño que nace eterno, consuelo Es por lo que estoy pasando en estos momentos Apuesto que estás muy lejos Que vives feliz y olvidaste lo nuestro si no me conozco a mí mismo Y si mi desafío es conmigo Y si todo lo que he conseguido fue egocentrismo Y si fue egoísta pensar que había un arco iris al final del camino Con el corazón ya no decido Cada vez que lo escucho estoy en la punta de un precipicio A veces me pregunto si existo para cumplir un objetivo y elegir algo distinto y si el camino y todo lo que hacemos ya está escrito elijo no pensar y ser un mortal un mortal que acepta y está dispuesto a cambiar y ser distinto avanzar y cumplir mis metas y desafíos y si no me desahogo y me ahogo y no respiro y si lo que siento ya no va conmigo si solo es una mentira porque quiero tener algo prohibido Si la raya me desmorona Si me alcanza la maldad que me aprisiona Todo es en vano Todo ya está trazado, marcando cada paso Y si estoy congelado en un bucle Y si el pasado se detiene en el momento que todos sufren Si en vez de afrontarlo huyes Todo es posible todo es infinito, algo me seduce El tiempo es el único testigo Si yo me joro o si yo no me perdono Yo no me controlo La realidad es el único modo Para aceptar nuestros miedos como un lobo Veo problemas Por cada pecado que tengo es una condena Escucho las cadenas Mi miedo no soy yo Mi miedo no es estar aquí mi miedo no es dejar de existir Mi verdadero miedo es todo unido sin fin Dudar lo que pasa No aceptar una sola forma que me calma Quiero elegir entre tantas opciones Y si no tengo dones Si tal vez es lo que debo hacer sin tener condiciones ¿Quieres una mentira o decepciones? Entre blanco y negro de tantos colores Yo elijo, elijo yo simplemente elijo jamás existir y a la misma vez poder vivir. En mi poesía macabérica. Misty Misty Boy, Misty Music, poesía encarnada. Tanto sufrimiento, tanta decepción. Tantas características que me condenan Solo escucho las penas La vida solamente es una Una que tienes que controlar Una que tienes que disfrutar Cada momento es lo que pienso Vivo la vida al cien Es lo que me repito cada vez Es lo que me repito cada vez Y si no me joro, pues me jodo Me desahogo, me descontrolo